Somos una empresa que ayudamos a la gente a tener una vida más sana y vivir mucho mejor. Surgió hace cuatro años, fruto de, de un poco la necesidad de mi padre, que empezó con un tema de un seguimiento, un problema que tuvo personal, donde yo le estoy ayudando y de allí empezamos a trabajar con otros médicos. Empezamos a hacer estos distintos protocolos siempre validados por, por médicos y sociedades científicas y a trabajarlos para mejorar este día a día médico-paciente. La solución de MedTep consta de dos plataformas. Por un lado tenemos UPatient para el paciente y por otro lado tenemos UClinics para el profesional sanitario. El paciente en UPatient lo que hace es introducir información sobre su estado de salud, desde su tratamiento hasta sus hábitos de vida. El profesional sanitario desde UClinics lo que hace es redefinir y adaptar el plan de prevención o tratamiento que le ha asignado a este paciente. Accedería a la plataforma y vería este calendario. Aquí podemos ver los eventos pasados que ya he registrado y en el día de hoy, por ejemplo, pues podría crear un nuevo evento. He tenido un contacto con mi médico, he acudido al hospital o no... Toda esta información que luego cuando vamos al, al médico es difícil transmitir a veces, de esta forma le estamos informando al profesional sanitario de forma inmediata. Una de las ventajas de la plataforma, tanto de YouPatient como de UClinics, es que permite al usuario informar en todo momento de su estado, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, utilizando su teléfono, su tablet, un ordenador portátil, en este caso por ejemplo ha recibido una alerta que le avisa sobre la cumplimentación de su tratamiento, esta información la recibirá el profesional sanitario de forma instantánea, de forma que él en todo momento es consciente de cómo se está comportando Tamara y puede cambiar su tratamiento en base a esto. Con mi socio Pablo hablamos cada día para saber lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos a cualquier hora. Aquí las cosas van muy rápido, ya estamos empezando a trabajar en la nueva ronda de, de financiación. Con la gente de la verdad es que estamos muy agradecidos. El evento del año pasado fue muy interesante para nosotros ya que conocimos a, a uno de nuestros inversores. Por lo tanto, invito a todas las startups internacionales a ir al evento SPIC 2016 en Santiago de Compostela y espero que podáis tener la misma suerte que tuvimos nosotros. Muchas gracias, nos vemos allá.